¡Oh! ¿Qué ¡Guau! ¡Guau! Ah, wow. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ay, ¡Guau! ay, wow, wow. wow, wow. <laughs> como... I'm paper. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hemos venido al mercado porque vamos a comprar todo lo de el altar de Día de Muertos A ver si lo encontramos Pero ya saben que yo me tengo que alimentar porque si no me pongo de malas Así que primero vamos a ir a comer <risa> Miren este es el mercado cerca de nuestra casa Me encanta venir al mercado Es muy bonito, es muy limpio, hay muchas tiendas Sí, miren. <laughs> tienen ahorita una foto de unos viejitos. Hech, pero... <muchas> miren, y tienen una tienda de kimonos. Los mercados japoneses para mí son súper curiosos. Me encanta venir a ver qué tanto me encuentro por aquí. Y también son más baratas las frutas y verduras. Oh. Miren, oh. nos acabamos de topar con esto y no sabemos qué es. Oh, ¡Wow! wow. Bueno. Y vamos a comer en este restaurante Eat, drink, <laughs> 좋았겠다. 사람 왔는데. 여기가 너무, 너무 예뻐서. 조금 좋았어. 음. 너무 좋았어. 많이 많이 여기서 보낼 수 있을, 있을 것 같아요. 네, 근데 근데 제가 시간이라서 아, 시간이 많았나? 쌩쌩. 진짜는 점심은 집에서 먹으려고 했는데. 음. 응. 시간이 그랬었으니까 여기 들러서 얼성 먹으려고요 곳을 찾아서. 좋네. 응. 아이고. 마치 서로 못 갔다. 아, 요즘 우리 동네 너무 좋아 대 네, 우리 동네 진짜 좋아. 강아지 있고 이치장도 있고, 예쁜 카페 많고. 요즘 날씨도 좋고. 우리 그냥 행복해 사람은 비타민 D. 이게 D from the sun. 귀하네. 진짜. 이자제 고나 아야 또 비디오 쿠리 con acompañado de y yo pedí pasta, igual acompañada de sopa de tomate y de tecito y más? Chicos, estaba delicioso Pero ahora sí, vamos a ir a la tienda del dólar A buscar lo que necesitamos Esta tienda del dólar es gigante Y hay de todo De absolutamente todo Pero habrá cosas mexicanas o cosas para el altar, o papel de china, porque ayer fui a tres tiendas diferentes y no encontré papel de china deseenme suerte, fighting ya llegamos a la sección de papeles y cosas así pero solo venden papeles tipo cartulina y sí tienen hojas de colores pero es papel, papel normal, yo quiero papel de china y no encuentro papel de china. Tienen acá otros papeles, pero son de esos como para forrar. Y lo más parecido al papel de china que he encontrado es este. Pero la verdad es que está grueso y no, no sirve. No me funciona para lo que quiero. Miren cómo cada país es diferente. Tienen aquí toda la sección para origami. Y de hecho estoy pensando a lo mejor comprar papel de origami. Y miren también tienen estrellitas. Y bueno, están bonitos, pero están chiquitos. Aunque nuestro altar pues obviamente va a estar bien chiquito porque nuestra casa está chiquita. Hayato, hígeme, De qué qué 뽀뽀 해주세요 아니면 피스 해주세요 이런 근데 여기 가운데? 네 아니면 그냥 그 좋아하는 아이돌 이름 그냥 쓰고 나는 니 팬이다. 뭐 이렇게. 이런 거 하면 그 아이돌도 그냥 그 사람을 보는 거지. 아, 내 팬이다. 뭐 이렇게. 와. 아, ya te encontraste estos tapetitos que me pueden servir. 대 이런 거것 같아. 그냥 밑에 있어도 되지. ¿Moyan? ¿Pisote? Sí, muy bien, Ajá. ¿Amaigo? Table cross. ¿Y luego? Ah. ¿No? Ah, pinche narvotica está. Chicos, miren. Escondido en un rincón de Daiso, me encontré esta que es una mascada con calabritas. Esta es la buena, es la que voy a comprar. Chicos, ya regresamos a la casa y les enseño lo que compré. Primero que nada, maquillaje, porque vimos Coco y Hayato se quiere maquillar de Catrín, Así que bueno, lo que encontré, porque pues no había maquillaje de Halloween, así que a ver si me sale. También pues no venden panecito de muerto, pero encontré este que pensé que se vería bonito. Y estos de aquí son para poner las fotos de mis abuelitas. Compré dos. Esta es una máscara que encontré con calaveras y obviamente tiene flor de cempasúchil pero encontré estas artificiales que me recordaron al cempasúchil. Entonces voy a intentar armar mi altar. Obviamente ya tengo las velas listas así que déjenme suerte. Perdonen el desorden pero es que esas cosas estaban aquí y este es el espacio, el único espacio que tengo donde creo que puedo hacer el altarcito. Y ya le puse esto para que sean como que los dos niveles. Y esta es la vela que tenemos de Cacao Friends, una marca coreana. Pero pues es una veladora blanca. Entonces aquí, junto al sofá, voy a empezar a preparar todo. Vamos a imprimir las fotos que, que elegí de mis abuelitas. Esa fue la foto de mi abuelita paterna. <risa> Hola Tania, ¿cómo oh, estás? Hola abuelita, bienito. Estoy preparando bien. su este altar de Día de Muertos. Bien. <risa> <risa> Urotonio. <risa> hola abuelita. <risa> Les presento a mi abuelita Leonorcita y a mi abuelita Lucy. Van a estar aquí en su altarcito. Ya puse aquí el tapetito de Día de Muertos. 나의 제프레다. 비포엔기. 그리고 빵도 있을 거고. 음. 그리고 캔들. 음. 초코도 만들고 있어. 초코? 네, 여기 우리나라 초코. 초콜라테 아부엘리타. 아, 베. 내가 만든 아부엘리타. 데. ありがとう 하오치포? 음. 도깨 한좀 뭐. 데코레이션. 좋아하는 para ir a un buen senso. ¿Quieres un senso? Mmm, coche manta. Mmm, coche mano mi oye, puchi. Ya quedó nuestro, listo nuestro altar. Cayatito está haciendo los honores con la velita. kawaii altar de muertos <risa> chicos y ya que quedó listo nuestro altarcito que está tan bonito y kawaii me encantó, ahora voy a maquillar a este hombre are you ready? You're excited. Desde la mañana estoy emocionado como niño pequeño. ¿Me entiendes? ¿Halloween? eso? eso? eso? eso? eso? eso? eso? y eso? 그래서 그냥 과자 그냥 뭐 뭐든지 다 가지고 사파. 이런 거 했었는데 내가 일단 그때는 외국 문화만 몰랐고 관심이 없어서 과자는 그냥 내가 사 갖고 그냥 먹을래 해서 <웃음> 아 진짜 재미없는 애기였어 너는. <목소리> Obviamente fue muy difícil conseguir maquillaje aquí en Japón y encontramos cosas en la tienda del dólar, así que se imaginan la calidad de esos productos y no creo que vayan a pigmentar mucho, pero él está muy emocionado, así que espero que me salga. ¡Oh! ¡Mojo Ah, ¡Wow! No crami, que ¡Ay, go, ay, go, ay, go, ay, go! ¡Ay, wow, wow, wow! ¡Es como not papel! 괜찮아요, 여러분 괜찮지? 아니야, Y ahora con esta sombrita negra Voy a sellarle El maquillaje que le puse wow, ¡Wow! Oigan, Están muy buenas las sombras del Dice Pigment Quedó mi calaquita. <ríe> Están deformes los ojos. O sea, ¿usted? Mm, wow. Boga yogi, nun no soy mi ane. ¿Ani? ¿Y el burro es eso? ¿Y el burro? Sí, el burro. No. Coco, Coquito. Oigan, pues creo que me quedó bien para haber sido maquillaje del Daiso, para hacer todo improvisado ¿Si sí da miedo si sale a la calle Chicos, estoy impresionada de mis habilidades artísticas. Miren nada más esta calavera que hice. <ríe> y eso que no sé nada de maquillaje. Si yo puedo, todo el mundo puede. Este, este. No, ¡ochima! ¡Ay, Ay, oigan, sí, da miedo esto. Y ya es de noche, debería sacarlo a la calle. Ay, oriva que calé. el bonito, no vamos a volver miqueta. ¿No? <ríe> ¿Qué tal chicos? Ok, bubuelo. Sí <ríe> Díganme en los comentarios qué calificación me dan a mi calaverita. Yo le doy un 8, un 8. Por esfuerzo lo intenté mi primera vez, ¿eh? ¿Qué tal? <ríe> Ay, chichoso. Bubuelo. Damplo Sí. Mi wife, will. Yes, I am your wife. Oh, it's so, okay, it looks so creepy on camera. Ay, no, I cannot kiss you, I'm sorry. No, I'm sorry. No. Ay. El primer día de muertos de Hayatito. Su primera experiencia, ¿qué tal? ¿Chubazo? Ay, musopta. Se esoje! se soje. ¿No? ¿Para qué cale? ¿No? me que qué chalco ya? ¿Sí? Ok. Bueno chicos, pues eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya... No, no, igual Espero que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.